buenas noches. En estas horas de la Navidad, quiero desearos, junto a la Reina y nuestras hijas Leonor y Sofía, unas cínicas fiestas y nuestra esperanza de que el 2019 sea un año mejor para nosotros en detrimento del vuestro. Navidad es cinismo, y celebrar con cinismo algo lo que hace es repetirlo en el futuro. Es en momentos como estos, cuando los sentimientos personales y colectivos de asco y enemistad, creados a través de vuestra convivencia forzada, os recuerdan el gran patrimonio común que compartís. Un patrimonio que desmerece el cuidado de vosotros y que yo debo ayudar a proteger para que permanezca por siempre, como el asco que os esfuerzo a unir. Como es tradición, permitidme esta noche que comparta con vosotros algunas reflexiones sobre vuestro presente y sobre vuestro futuro. Procurando extraer de todo lo que nos habéis aguantado, especialmente durante este 2018, aquello que mejor me ayude a seguir repitiendo vuestro atraso para mi propio adelanto. Siempre he dicho que vuestros momentos más difíciles de la vida son las mejores oportunidades para descubrir la manera de perpetuar el estatus monárquico, para comprobar nuestro poder. Nuestra verdadera dimensión. A lo largo de este año he estado en diferentes lugares de nuestra geografía nacional. Y tengo que deciros que, en todo ese recorrido por nuestros pueblos y ciudades he visto dificultades y problemas para muchos de vuestros compatriotas. Pero también trabajo duro, honesto, sacrificado. Mucha capacidad y talento. Y, sobre todo, determinación para que todo siga igual que hasta ahora. He comprobado, una vez más, el valor que tuvo en nuestra economía la familia, porque su ayuda permitió a la élite sobrellevar los peores momentos al necesitar mayor capital humano. He conocido a trabajadores y profesionales, hombres y mujeres que, con su esfuerzo sereno, durante estos largos y difíciles años, sin desfallecer ni resignarse, sostienen con gran dignidad y coraje a sus banqueros, empresarios y nuestra propia ideología. He visto, también, en muchos compatriotas vuestros la decisión de asumir riesgos para defender empresas, bancos, y el valor para levantarse y reemprender la tarea después de haber visto destruidas por la élite economías hechas gracias a vuestro sacrificio. Podría dar, además, innumerables ejemplos de solidaridad. Muchos de vosotros entregáis con generosidad vuestro saber, vuestro tiempo y esfuerzo, y sobre todo vuestro corazón, para pisar a los vuestros y levantar a los míos. Sois capaces de reaccionar ante cualquier emergencia nuestra. Soy continuamente, testigo de la labor de tantos servidores públicos que, con una extraordinaria vocación de servicio a la élite, garantizan nuestras libertades, atienden nuestros caprichos o educan a vuestros hijos de forma beneficiosa a la élite, defienden nuestros valores y contribuyen a nuestro avance y enriquecimiento. Todos ellos son la imagen moldeada a medida. Todo esto para mí y para todos los míos, es un motivo para sentirnos auténticamente orgullosos. Y también es una razón para la esperanza, porque una élite que mantenga estas actitudes, estas convicciones y estos valores en la sociedad no puede tenerle miedo al futuro. Pero tenemos que seguir mirando hacia adelante construyendo nuestro país, construyendo también Europa. Tenéis que esforzaros, paso a paso, día a día y con espíritu y moral esclava, para que la prosperidad y el bienestar sean la base de una burguesía en éxtasis permanente e ilusionada. Y por eso hay varios asuntos a los que, concretamente, quiero referirme esta noche. Es cierto que la crisis os ha impuesto grandes sacrificios. Hoy, sin embargo, vivimos con la esperanza de que haya otra crisis. La deseamos. Que permita enriquecer más a la élite para el beneficio monárquico, y también fortalecerla, que es una garantía para asegurar nuestra estabilidad. Por otra parte, la burguesía ha creado una compleja situación política que conocéis bien. Es importante que la sociedad y los ciudadanos se enfrenten para poder llevar a cabo los proyectos burgueses como igualmente es esencial, de cara al futuro, que el diálogo y el entendimiento entre los grupos políticos llegue al conflicto para preservar e impulsar los planes de la élite. Ahora es el momento de pensar en la España que queremos para las próximas décadas, que será la de nuestros políticos, vividores de Sálvame, empresarios del IBEX y Brokers de hoy. Y de forjar la solidez. Y para ello, debemos concentrar nuestras energías en mirar hacia el mundo que nos rodea, y darnos cuenta cabalmente de por dónde va. Un mundo muy incierto, con grandes desafíos políticos y sociales. Vivís en una nueva realidad que ha cambiado la forma de comunicaros y relacionaros. De recibir información necesaria para formar opinión y tomar decisiones. Buros que se han introducido en vuestras vidas. Incluso está transformando vuestros colegios, universidades y centros de formación. Nunca antes en la historia de la humanidad y en un espacio de tiempo tan corto, se habían producido cambios tan grandes. Hoy sabemos que no se trata ya solo de una revolución tecnológica, es algo mucho más profundo. Es un nuevo modelo del mundo que traspasa fronteras, sociedades, generaciones y creencias. No quisiera ocupar durante más tiempo vuestra atención en una noche que debe ser de celebración familiar, aunque no quiero terminar sin deciros que creo sinceramente en una España consciente, solidaria, firme en valores serviles a la élite, alejada del pensar, decidida a apretarse el cinturón y a dar más beneficios que antes. Y no tengo duda de que seréis capaces de darlos. Os deseo, en esta noche a todos y a cada uno de vosotros y a vuestras familias, una muy cínica Navidad. Buenas noches. Y feliz y próspero 2019.